Una forma de llevar todo esto a la práctica es el método ACTIVE propuesto por Gadiri, basado en las cuatro necesidades básicas, en los esquemas motivacionales del individuo. Este método fue propuesto en 2011 por el profesor Gadiri, como hemos dicho, el cual está orientado expresamente al entorno empresarial, este método constituye un sistema estructurado que combina herramientas de desarrollo personal y organizacional con técnicas de neuroliderazgo. Consta de cinco fases que han de aplicarse de una forma sistemática. Primera, análisis. La fase del análisis es la base de este método. Tiene como punto central la consistencia del empleado. Este paso ayuda a identificar qué espera el empleado, el líder, debe centrarse en las deficiencias y mejorar las experiencias en lugar del trabajo para alcanzar una mayor motivación, colaboración y un mejor ambiente de trabajo. Así pues, el análisis debe de orientarse a identificar qué necesidad básica es la más importante para cada empleado, bien sea realizando un cuestionario o una entrevista. El segundo paso se halla haciendo el perfil de consistencia. En este, lo que, lo que sucede es que se analizan los datos obtenidos de las dos partes de la entrevista o el cuestionario, o i o cuestionario, y las respuestas de la primera parte describen la situación inicial del empleado. Las respuestas de la segunda parte se dibujan en la situación futura que el empleado desea. El perfil de consistencia queda representado mediante un diagrama de ejes, reflejando la situación actual y el escenario deseado, mostrando, además, la posición del líder con respecto a las necesidades básicas del empleado. En este gráfico queda también representado el grado de importancia que para cada individuo tiene su necesidad básica y en qué medida se cumple en el ambiente de trabajo. Así, es posible detectar necesidades no están siendo cubiertas y dónde los líderes deben trabajar para impulsar los cambios que conduzcan al equilibrio. Paso tercero, la transformación. Consiste en comparar el perfil de consistencia con el comportamiento del empleado, comportamiento que puede ser analizado de tres formas. Por observación del líder, desde la experiencia del líder será capaz de identificar el esquema motivacional de aproximación o de evitación de cada uno de sus empleados. Autoevaluación de los empleados. En una charla personal, el empleado será capaz de evaluarse a sí mismo o también a través de un test de personalidad. Este recurso se utiliza cuando el líder o el evaluador no pueden identificar el esquema motivacional del individuo. Una vez que se ha identificado este esquema motivacional, el líder debe ser capaz de colocar al empleado en dos amplias categorías individuos depresivos o individuos estables. Estas dos categorías están basadas en las dos teorías de la consistencia. Si el empleado tiene una orientación a la aproximación, será activo y proactivo en cubrir sus necesidades básicas. Generalmente serán individuos estables, tenderán a una motivación alta, tomarán retos y superarán los fracasos rápidamente y, en general, trabajarán bien y colaborarán con sus compañeros. Si por el contrario el subordinado o el empleado tiene la tendencia al esquema de motivacional de evitación, generalmente serán individuos un poco depresivos. Esta tipología de empleado será más precavida y estará más impactada por las experiencias negativas y los fracasos. Procurarán proteger sus necesidades básicas de futuros peligros, evitar la inconsistencia. El cuarto paso es este, elegir las herramientas para regular o alcanzar las necesidades básicas y evitar la inconsistencia del empleado. Para ello, el líder elegirá las herramientas de desarrollo personal que más se adecuen a sus necesidades básicas, por ejemplo, trabajo en equipo, grupos de proyecto, intercambio internacional, entrenamiento, tutorización, delegación, rituales de recompensa, como por ejemplo, el empleado del mes, trabajar desde casa, compartir tareas verificación. Este paso final de la verificación permite contrastar los avances en una conversación personal con el empleado y asegurar que las medidas adoptadas contribuyan a la consistencia del empleado. Además, este paso servirá para acortar y acordar las herramientas y los objetivos elegidos. El objetivo de este paso es mejorar las condiciones de trabajo del empleado en base a sus necesidades básicas es necesario realizar un seguimiento regular para comprobar si estos procesos están mejorando el perfil de consistencia y si el empleado está dando lo mejor de sí mismo. Así, el perfil de consistencia del empleado evolucionará mostrando las cuatro necesidades cubiertas en mayor o menor grado como consecuencia de los múltiples factores como el entorno laboral, la relación con los compañeros y los superiores, el nivel económico y de la situación, personal, entre otros. Este método Active se propone como una potente herramienta diseñada para un sencillo uso en las empresas, permitiendo al líder conocer los comportamientos y las motivaciones de los empleados en función del grado de satisfacción de sus necesidades básicas.